Hola y bienvenidos. Continuamos con nuestro curso de Scratch. Y en esta ocasión vamos a empezar a conocer los componentes del lenguaje. Vamos a ver las secuencias de instrucciones de estructuras de control y repetición. Para ello vamos a tratar cinco puntos. Comenzaremos viendo los distintos tipos de bloques que tenemos disponibles en Scratch. Continuaremos con... Las instrucciones que nos van a permitir mover nuestros objetos. Seguiremos controlando la apariencia, el sonido. Y terminaremos viendo qué son y cómo se pueden utilizar los bucles y las condicionales. Bien, entonces vamos a comenzar. En Scratch vamos a encontrar distintos tipos de instrucciones. Las primeras son las que denominaremos de inicio de programa, es decir, son aquellas que no pueden tener encajadas ninguna instrucción en la parte superior y se le dice de inicio de programa porque van a comenzar la ejecución de todas las instrucciones que tengan en la parte inferior. Habitualmente este tipo de instrucciones se sitúan dentro de la categoría eventos. De esta manera, cuando ocurra un evento como al hacer clic en la bandera verde, se comenzarán a ejecutar todas las instrucciones que tengamos debajo de esa instrucción. El segundo tipo van a ser las instrucciones propiamente dichas y lo que van a permitir. Son realizar distintas acciones como movimientos, la apariencia, tocar un sonido. Esas instrucciones vamos a poder identificarlas porque llevan una muesca en la parte superior que permite encajarla con una instrucción previa. Y también lleva una muesca en la parte inferior que permitirá que se pueda encajar con otra instrucción que se ponga a continuación. Además, tenemos un último tipo llamado estructuras, y este tipo de instrucciones lo que nos va a permitir va a ser agrupar distintas instrucciones para que puedan ser, por ejemplo, repetidas un número de veces, por siempre, un número determinado de veces, o bien comprobar si se cumple una condición para poder ejecutar esas instrucciones. Además, vamos a tener una serie de instrucciones que van a contener información. Por ejemplo, información de evaluar si se está tocando un puntero del ratón, un color o bien el valor que existe entre el objeto, la distancia entre el objeto y el puntero del ratón. De esta forma vamos a encontrar dos tipos de formas en esta categoría de instrucciones. Por un lado, vamos a tener los condicionales que van a ser aquellas que nos van a devolver el resultado de evaluar una condición, por ejemplo, si algún valor sea mayor que otro, etc., y por otro, los valores que son las instrucciones redondeadas y que van a devolver el resultado de realizar, o bien una operación, o bien un valor que tenga almacenado como la posición X del mouse en el momento en el que se pregunte, se conocerá cuál es la posición en X o bien en Y del mouse.